¿Qué pasa con Kuai? Mucha gente se queja por las vistas de los videos. Al parecer el nuevo algoritmo de Kuai hace que se haga más difícil viralizar. Y eso no es todo. Los creadores que ya tienen un contrato con Kuai solemos tener algunos problemitas y no solo porque nos es difícil a veces llegar a las 10.000 vistas. Sí, ustedes saben que los creadores para que puedan monetizar, o sea, los que firmaron contrato, tienen que sí o sí llegar a 10.000 vistas, o si no, no cobran nada. Bueno, no solo es eso, sino que cuando hacemos una publicación, nos puede pasar que Kuai nos invalida los videos. Algunas veces nos los borra y nos dice que incumplimos con los lineamientos de la comunidad, pero luego haciendo el reclamo nos dicen que cometieron un error. Eso es algo que nos perjudica a los creadores ya que ese video cuando fue eliminado perdió la posibilidad.